bien amigos Leo Artistas, amigos de nuestro canal Leo Art Rawins, bienvenidos a otro video donde aprenderemos a dibujar, a pintar, a hacer manualidades, origami y muchas cosas más, recuerden que por estos días estamos haciendo dibujos en 3D y hoy el turno es para aquellos amigos futboleros, amigos que disfrutan 100% del fútbol, amigos que son aficionados al deporte, que están en equipos de fútbol, que pertenecen a una hinchada. Y ahora amigos entonces... Resulta que aquí en Colombia tenemos unos equipos de fútbol muy, pero muy, pero muy famosos. Entonces, hoy vamos a iniciar con un escudo de un equipo del fútbol colombiano. Y ese equipo será nada más y nada menos que el Atlético Nacional. Este equipo que tiene una gran hinchada, sí, y espero que todos se suscriban a mi canal y sigan viendo los videos, entonces van a ser los primeros en tener este escudo que vamos a crear ahorita mismo en 3D. En 3D amigos, listo. Y no siendo más, entonces vamos al tablero de dibujo y vamos a empezar a crear. Muy bien mis amigos futboleros, aquí podemos ver cómo ha quedado nuestro escudo del de Atlético Nacional, el Rey de Copas, el equipo más ganador que ha existido en Colombia. ¿Sí? A ver, los hinchas del Nacional que se manifiesten pues con sus likes, con sus me gusta, con sus comentarios, listo, ojo, próximamente otro escudo. A ver, sugiérame cuál quiere que le dibuje. ¿Será el de Medellín? ¿Acaso? ¿O el de América? Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes amigos? ¿Qué, qué tal les pareció? ¿Cómo quedó? Si les gustó, no duden darle like, no duden compartirlo y no duden en dibujarlo en casa. Está fácil de hacer, sigue el paso a paso, sigue las líneas. Y nos vemos en un próximo video tutorial de dibujo. Bye bye amigos.